Saludos cordiales estimados amigos, en esta lección te voy a enseñar los atajos de teclado más importantes para trabajar el panel de curvas dentro de Adobe Photoshop, así que manos a la obra. En el panel de capas voy a colocar una capa de ajuste denominada curvas. Déjame contarte algo que con esta capa de ajuste no se activan todos los atajos de teclado, así que me voy a ir de nuevo al panel de capas y voy a poner control Z para poner los valores por defecto. Ahora me voy a dirigir a filtro y lo voy a convertir en un filtro inteligente. Esto es muy importante. Dando clic en OK, porque al final del video te explicaré por qué tomamos este camino. Ahora voy a ocultarlo de manera directa al panel de capas. Me voy a dirigir a imagen, ajustes y sotajo atajo teclado es Control M o comando M una Mac. Curvas. Una vez que estamos aquí presentes, para cambiar el tamaño de la cuadrícula vamos a presionar la tecla de Alt-Click o de Option-Click en una Mac. En este momento voy a crear algunos puntos de curva para alterar su valor cromático para poder explicar los atajos de teclado. Con un clic puedes seleccionar un punto y si quieres avanzar de punto en punto presiona la tecla Más en el teclado para que puedas avanzar punto a punto. Y si quieres retroceder presiona la tecla de Menos y ahí lo puedes ver sin ningún problema otro aspecto muy importante es que si yo quiero seleccionar más de un punto presiona la tecla de shift clic sobre el punto para seleccionar más de un punto y si quieres borrar uno o varios puntos presiona la tecla de delete al respecto también si puedes hacer lo siguiente seleccionar un punto y con clic arrastrar fuera de la curva para que lo puedas borrar sin ningún problema voy a restaurar los valores en este momento voy a poner Alt U Option en una Mac. Mira que está cambiando el panel de cancelar por restaurar. Y ahora voy a crear una curva más o menos en este estilo. Selecciono un punto y si quiero avanzar un punto de curva con la flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, flecha izquierda o flecha derecha puedo avanzar un punto. Pero si presiono la tecla de Shift y flecha hacia arriba estoy avanzando 10 puntos. Voy a hacer lo mismo con la flecha hacia abajo con la flecha izquierda y con la flecha derecha. Algo muy importante que también tiene este panel, y me encanta muchísimo, es trabajar sobre el deslizador que está aquí, presionando la tecla de Alt, click y arrastrar. Tranquilamente puedo ver las zonas que están totalmente iluminadas. Como alcanzas a ver ahí, en la parte superior, tienes esa zona totalmente blanca, pues ahí ya no puedes hacer ningún tipo de corrección de color, y si lo vas a imprimir, va a salir el de color del papel. En el otro extremo vas a hacer lo mismo presionando la tecla de Alt, clic y arrastrar. En este momento estás viendo las zonas totalmente oscuras y negras que tiene la imagen. Eso significa que si lo vas a dejar ahí, pues vas a tener un problema muy serio a la hora de imprimir. Así que con estos dos eh, atajos puedes hacer simplemente maravillas. En este momento también voy a hacer lo siguiente. Si presionas la tecla de control o comando clic sobre la imagen, automáticamente se va a añadir un punto dentro de la curva. Otro clic, otro clic y mira cómo los vas aumentando. Una vez que están puestos ahí, pues simplemente lo que te tocaría es jugar y ver qué resultados obtienes al respecto. En mi caso voy a dar clic en OK, voy a expandir el panel de capas. Y te como te comenté hace un rato, te dije mira voy a convertir esto en filtro inteligente. La ventaja que tienes es de la versión 2015, que si conviertes esto en un filtro inteligente, tranquilamente puedes utilizar cualquiera de los ajustes que están aquí presentes dentro de Photoshop. No lo olvides nunca, desde la versión 2015 puedes acceder de manera directa a estos paneles sin distro, destruir la imagen. Mira lo que tienes aquí. Simplemente con un clic lo ocultas y tienes la imagen como que si nada lo hubiera pasado. Ahora, si quieres volver a editar la curva o cualquiera de los ajustes que vayas a trabajar dentro de Photoshop, lo que vas a hacer es dar doble clic aquí donde dice curvas y tranquilamente vas a regresar al panel y vas a hacer cualquiera de las opciones que puedes trabajar de manera directa. Vamos a dar clic en OK y hemos terminado la lección del día de hoy. Yo sé que te gustó muchísimo esta información, así que te invito a que me puedas seguir en todas las redes sociales dando el clic a la campanita para que siempre recibas notificaciones mías y no te olvides de darle un me gusta y compartir esto con toda la comunidad. Nos vemos muy pronto en la siguiente lección.